Buenos días. Buenos días. Doctor. Buenos días. Bien, vamos a a ver el el ejemplo de comunicación serial entre los dos micros. ¿Y cómo podemos conectarlos? De manera simulada, este, entre dos, dos softwares diferentes. Bien, el, el ejemplo que vimos de encender y apagar el, el LED de un micro otro micro, bueno, creo que la parte de, de la simulación quedó clara. Ese día que vimos ya el manejo del MCU para lo que es este, la programación, y uso de los registros de control del puerto serie de microcontrolador con el ejemplo de transmisión y transmisión y recepción. Y luego vimos el programa ya de el programa para mandar un dato de un microcontrolador a otro microcontrolador para detectar la activación de un interruptor. ¿no? En este caso estamos viendo aquí el programa del transmisor donde ya tenemos lo que es la configuración de los registros de control del puerto serie. y la condición del, del interruptor ¿no? este, este segmento de programa fue uno de los que vimos al inicio y simplemente estamos mezclando ya la rutina de de la transmisión o de enviar la información hacia otro microcontrolador entonces aquí lo importante a destacar era la activación de la bandera TI y RI, que son las que me indican a mí cuando sé que el BID STOP está pasando por, por la guard. Es decir, como la configuración que estamos manejando es de 8 bits y tengo un BID inicio en vez de paro, el BID de paro, que es el de STOP, cuando entra... Al microcontrolador se dispara la bandera RI cuando es detectado, y cuando estoy transmitiendo el último bit que sale, pues es el bit stop. Entonces, cuando el bit stop sale, se detecta y se dispara la bandera TI. Eso es básicamente el, lo que controla al puerto serie para saber cuando entra o sale un dato. Y obviamente en la rutina, ya lo que tenemos nada más es un enclavamiento detectando, para el caso de la transmisión, cuando se hace presente el video stop. Una vez que se hace presente el video stop, se sale de este enclavamiento y e inmediatamente limpiamos lo que es la bandera TI. Bien, eso es con respecto a la, a la transmisión, a la recepción, nada más cambiamos la rutina. Y nuevamente esperamos lo que es un enclavamiento de la señal para estar detectando siempre el BIDEPAR. Entonces la primera parte, si lo vemos aquí, es nada más configuración. Aquí se ponen en verde las señales que estamos activando en los registros TMOD SCON-TCON y en TH1 estamos cargando el valor de FD para establecer la velocidad del puerto serie <coughs> y aquí vemos cómo el timer empieza a hacer su temporizado en este caso aquí la instrucción se está quedando enclavada en ese OFF puesto que se está detectando un 1 en el bit 7 del puerto 1 entonces se va a quedar enclavada en la condición de estar apagando entonces por ejemplo aquí mandamos un 0 al bit 0 del puerto 1 y eso lo estamos viendo acá ¿Dónde está apagado ese LED que está conectado en ese bit inmediatamente vamos a cargar un 30 que es el carácter que yo elegí para decirle al otro microcontrolador que la condición va a ser que cuando reciba ese 30 para mí va a ser que la lámpara esté apagada entonces movemos el 30 al acumulador y eso aquí lo vemos y entramos a la rutina de envía en envía le estamos diciendo que mueva lo que está en el acumulador al buffer lo que está en el acumulador es el 30 al ejecutar la instrucción entonces me lo va a mandar al buffer pero al buffer de transmisión ahorita por ejemplo vean que tiene un FD un dato cuando ejecutamos la instrucción aquí vemos ya cambió y estoy mandando el 30 cuando ya está el dato en el buffer el buffer empieza a hacer que el dato salga por el puerto serie y entonces yo me tengo que esperar a que se haga presente el bid stop para saber que el dato ya lo completamente y eso lo vamos a hacer aquí en este enclavamiento que tengo con JNB mientras sea cero basta <coughs> saltando a sí mismo entonces, si yo ejecuto el programa, vean, ya no le estoy dando ahí a los pasitos, paso a paso, y ya no se ejecuta. Sin embargo, vemos aquí en el timer que está trabajando. Cada vez que yo prime, está temporizando. ¿Sí? Incluso acá en el timer. Yo le estoy dando y el programa sigue contando y sigue temporizando. Hasta que yo no active la bandera TI. Esto para mí, simuladamente, es como hacerle ver al micro que... Se está haciendo presente el video stop. Y entonces la condición ya no se cumple. Se sale. Porque en ese momento el dato ya salió por el puerto serie. Inmediatamente tengo que limpiar la bandera de la TI. Para estar listo para una nueva transmisión. Entonces limpiamos la bandera. Aquí está. Ya se puso en cero. Y regresamos. Y aquí se vuelve a quedar otra vez. Mientras no cambie la, la condición del interruptor va a seguir mandando el 30 ¿sí? entonces aquí vemos en el puerto 1 que el bit 0 está en 0 ahora vamos a cambiar la condición del interruptor del bit 7 del puerto 1 le vamos a poner un un 0 como si estuviera yo cerrando el interruptor detectamos y vean ahora ya no se cumple la condición de que sea 1 y entonces selecciona el bit 0 del puerto 1 pero ahora para ponerle un 1 ¿Sí? y ahí lo vemos ya lo puso en 1. En ese momento encendió el LED. Y ahora vean. Estoy usando el carácter 31. O el, el valor 31H. Para decirle al otro microcontrolador. Que cuando reciba este 31H. Él sepa. Que ha sido un 1. Lo que le está transmitiendo. Entonces cargamos el 31 al acumulador. Y lo vemos. que Está cargado ya el 31 hablamos en vía y en envía voy a mover lo que tiene el acumulador al buffer, en este caso ahora es un 31 anteriormente tenía un 30 cargamos y vean ustedes ya tenemos el 31 del buffer en ese momento empieza a salir el dato y se está esperando al video stop el video stop aquí abajo se refleja a través de TI y como está en rojo quiere decir que no se ha hecho presente yo lo estoy, yo tengo que simular le pongo que se disparó la bandera, indicándole que ya se hizo presente el video stop. Y en ese momento el dato ya salió. Me aseguro de que se haga hacer otra vez. Y me regreso. Y eso es todo lo que está haciendo el programa, básicamente. Ahora, si nosotros simulamos este programa... Aquí está. Si nosotros simulamos el programa, tiene que hacer exactamente lo mismo. Vean aquí cómo se está enviando el dato ¿sí? y cómo cambia: treinta, treinta y 30, que es lo que dijimos que tenía que mandarnos cuando el micro estuviera en 1, porque hay una resistencia de pull up, entonces lo que está entrando al micro es un 1. Y cuando cierro el interruptor, ¿sí? se vuelve un 0. Ahí está, cierro el interruptor y entonces prende mi LED del puerto 1 del bit 0 del puerto 1 y me transmite mi 31 y ya con esto tengo yo hecho la parte del transmisor entonces esta es la forma en que tenemos que probarlo a través de la terminal virtual que ya habíamos comentado que hay que configurarla sí para poder este, determinar qué características tiene la terminal virtual en este caso tendría que ser las mismas características de la comunicación serial que yo estoy ocupando en el microcontrolador, para no tener ningún tipo de, de problema. Y la otra parte sería exactamente lo mismo, nada más que ahora yo le tengo que estar simulando al programa los datos, ¿no? En el caso de la de la recepción. Por ejemplo. Vamos a quitar este de aquí. Y ahí tenemos el de la recepción. Nuevamente. Hacemos la configuración. Pero ahora cambiamos nada más el SCON que habíamos comentado. Porque ahora sí va a recibir datos. Todos los demás datos son iguales, se configuran, vemos cómo se activan. Aquí está el REN, que es el bit que activo al momento de poner 70. Y empezamos al programa principal. Entonces tenemos, un, tenemos una, un segmento o un espacio donde hacemos configuraciones. Así lo deben de, de ordenar para que sea más entendible su programación. Hay un, un espacio donde pongan las configuraciones, un espacio donde sea el programa principal y el espacio donde estén todas las subrutinas que van a utilizar en su programa. Entonces, vean ustedes aquí cómo inmediatamente terminé la configuración. Me voy a mandar a llamar a la etiqueta recibe, porque voy a empezar a recibir la información que yo quiero que mi micro tenga para tomar la decisión. Entonces, entramos a la, a la rutina de recepción inmediatamente y vean, aquí estamos ocupando, en lugar de usar un SCOM.0, que sería este bit que está aquí. Estoy usando el nombre del, registro, del, del bit, RI, exactamente. También en el otro caso puedo ocupar TI. Y en donde puse SCOM.0 o SCOM.1, yo puedo ocupar el nombre de, del bit, TI o RI. En este caso, aquí lo hice así. En la segunda instrucción, vean. Se pongo, me aseguro que RI vale 0 porque voy a recibir información, si estuviera en 1 para el micro significaría que entonces acaba de entrar un dato lo cual no sería correcto entonces yo me aseguro y le pongo un 0 inmediatamente entro a este salto en el cual me voy a quedar enclavado mientras sea 0 esa es la condición entonces mientras no le cambie a la bandera de, de recepción para el micro se supone que en ese momento sigue entrando la información. Vean lo mismo. El timer sigue avanzando. Aunque yo le dé, ya no cambia. A excepción que yo le ponga aquí la bandera de disparo. Esta bandera indicaría que el Bid Stop ya se hizo presente. Y para el micro eso indica que el dato ya está en el buffer. Por lo tanto, la condición que está aquí ya no se cumple. Y pasaremos a leer o a mover lo que está el buffer al acumulador. Ahí está. ¿Qué hay en el buffer? En este caso ahora vamos a hacer referencia al buffer de recepción. Aquí veo yo una EA. Esa EA es lo que está en el buffer de recepción. Entonces ejecuto la instrucción y voy a mover esa EA al acumulador. Vean aquí está. Una vez que el dato ya lo tengo en el acumulador, pues ya puedo hacer con él lo que yo quiera decir. Ya lo puedo comparar para tomar una decisión, etcétera. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Antes de salirme de la rutina en vía, me vuelvo a asegurar de que la bandera TI, digo RI, esté en ceros, para que mi rutina esté lista para una nueva recepción. Entonces, vean aquí, en este caso está en verde, y decir que está en 1. Ejecuto, esté en cero y me regreso. Y vean aquí, le está preguntando, como ya está el dato en el acumulador, Estoy preguntando si es igual a 30. Si es igual a 30. Voy a pasar a ejecutar esta instrucción. Pero en caso contrario. Voy a pasar a ejecutar. Esta otra instrucción. Aquí donde está el detalle que les comentaba en su momento. Vean el dato que se está recibiendo no es 30. Sí. Y vean lo que va a pasar. ¿Qué hizo? Se a la etiqueta de encender. Y el dato que tengo. En el acumulador no es, un, no es un 31. Aquí la instrucción está preguntando. Compara y salta si no es igual a 30 nada más. Pero si no es 30. Entonces con cualquier valor diferente de 30. Él va a ir siempre a la etiqueta ON. Entonces si nos quisiéramos asegurar. De que se dispare nada más con 31. Ya habíamos comentado que tendría que cambiar aquí este pedazo de programa y ponerle primero una comparación así como esta, pero con 31 antes del set B, P1.0 y entonces sí, me aseguraría de que va a ser 30 <coughs> o que va a ser <coughs> 31. En este caso, el programa pues va a prender y va a apagar la lámpara cuando yo abra y cierre el interruptor, pero si hay errores y no se recibe el 31, él va a seguir encendiendo la lámpara entonces activa la lámpara del bit 0 ¿sí? del puerto 1 no se ve porque todos están en unos y me regreso y voy a recibir otro dato entonces el micro yo le tengo que simular aquí el dato ¿no? que quiero que se reciba si va a recibir un 30 le ponemos al buffer de recepción un 30 como si estuviera llegando el dato Seguimos simulando. Y ahí se queda enclavado esperando el Bid Stop. Le simulamos el Bid Stop a través de RI. Y movemos lo que tenga el buffer al acumulador. Vean ustedes aquí, ya moví el 30 que le acabo de poner en el buffer. Y aquí sí. Una vez que regresa a la comparación, él aquí se asegura, Si es igual a 30, entra a ponerle un 0 en el bit 0 del puerto 1. Entonces ahí entró porque es igual y ejecuta la instrucción y ven aquí, ya me puso el cero y me regreso a inicio a recibir un nuevo dato. <coughs> Básicamente eso es lo que está haciendo el microcontrolador para poder tomar la decisión de que es un 1 o que es un cero. Vamos a ejecutar el programa. Bueno, ahorita vamos a, vamos a ver esta parte. Bien, ahora tengo el puro esclavo. Vamos a cargar el programa. Y vamos a simular. en este caso ahora tengo yo que simular aquí el dato ¿sí? en la terminal virtual le tengo que poner los datos que tiene que recibir el micro para poder tomar la decisión si es un 0 o es un 1 sí entonces cuando nosotros empezamos aquí a, a, a mandar información ¿sí? el micro tiene que tomar la decisión de si se apaga o no se apaga la condición de led pero solamente ahora es recepción. Si ¿sí? es recepción, y yo tengo que conectar bueno, aquí mi transmisor que sería este aparte de recepción. Ahora voy a simular mi micro o la terminal virtual, como si estuviera... este estuviera simulando al micro que le está transmitiendo la información. ¿Sí? Y es cuando yo tengo que escribir la información. Vean, le pongo un 0 y ya se apaga. Si le pongo un 1, se enciende. ¿Sí? Si lo quiero ver en, en hexadecimal... Lo mismo. ¿no? Ahí está el 1. Sigue encendida la lámpara. Ahí está el 0. Está recibiendo el 30. Y se está apagando la lámpara. Entonces ahora vean que la terminal virtual. La estamos usando como la transmisora. Es decir como si fuera el otro micro. Y estamos probando independientemente cada circuito. Una vez que esto ya funciona. Pues entonces yo puedo. Puedo. Este, interconectar los dos micros pero vean aquí lo que sucede, le estoy mandando ahora un número 2 o un 32 que sería el equivalente que sea decimal y qué está pasando, me está prendiendo la lámpara ¿por qué? porque lo que dijimos no hay una comparación que me asegure que se está recibiendo el número 1 o el 31H en este caso entonces cada vez que yo le mande cualquier tipo de carácter vean, en este caso va a encender siempre la lámpara, entonces abusados con eso Vamos a ponerle aquí en decimal para que vean ustedes. Le mando una F, pues prende. ¿no? Cero, cero. El 0 nada más es el que se asegura para apagar. Bien, le pongo cualquier tipo de letra o cualquier carácter y se va a encender. Porque no está asegurada la condición de comparación con el 31. Solamente está asegurada con 30. Sin embargo, el micro está funcionando. Pero porque no hay ningún error. En las instrucciones, el error es de tipo lógico, al no poner yo una comparación de que me asegure nada más que cuando se presente el, el 31, quiero que prenda la lámpara. bueno No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Bueno, bueno, no, pero hasta el momento... Creo que... eh, Muy bien. Vamos ahora a ver... Eh, ya la interconexión de los dos micros. me lo voy a... Aquí lo tenemos. Obviamente hay que cargar en un micro... Eh, un programa que sería el equivalente al micro que estamos usando y en el otro el otro programa correspondiente al micro de recepción entonces ya tengo los dos programas cargados y tengo la conexividad entre los dos micros, vamos a poner el instrumento de la terminal virtual para ir viendo lo que recibe el microcontrolador, verificamos siempre que la velocidad que esté que tenga la terminal virtual sea exactamente la misma que estaba manejando, igual que los bits y el número de, de paro. ¿no? Okay. Entonces aquí, vean ustedes, se está mandando puro 30. Y al momento de cerrar el interruptor, estamos mandando, el micro está mandando 31 y el otro está los está recibiendo. En este caso yo veo que mi micro de transmisión me está mandando la información que es, porque así está programado, el micro de transmisión no va a mandar otro carácter que no sea. <coughs> Sin embargo, cuando ustedes dice aparentemente dice, no, pues está bien, si prende, si, si, este, si funciona. Sí, está funcionando perfectamente bien. Pero acuérdense que este cable de comunicación puede ser alámbrico o inalámbrico. En este cableado puede haber mucho ruido, interferencia y puede hacer que cambie ese dato. Entonces, si en lugar de un 31 se llega a alterar, así como lo vimos, que le puse cualquier valor, pues entonces este LED va a prender si no es de cuidado lo que van a hacer aquí con el LED bueno pues aquí puede funcionar si hay errores no es de gravedad pero si están controlando algún proceso o algo y tienen este problema que les acabo de comentar que no están asegurando de que lo que estoy detectando es un 30 en 31 entonces si es grave porque cualquier ruido o interferencia que hay en el medio o que me afecte al dato que está llegando a este micro de recepción pues entonces va a ser que se active lo que tengo de este lado. Entonces para ello. Vuelvo a repetir. Nos tenemos que. Este, asegurar. Aquí. Que debe haber una comparación. Pues aquí. Yo tendría que poner algo como esto. Para asegurarme. Esto va a entrar nada más cuando sea un 31. Y entonces sí, ya tengo yo la condición para poder determinar que en este caso puedo saltar, por ejemplo, agregarle, ¿no? Y dices, pues quiero que me mandes a una etiqueta de error en caso de que no se reciban esos mensajes. Error. Y aquí mi etiqueta de error. Fácilmente puede decir, cuando se presente un error, ¿sabes qué? Pues ponme, activame. No sé, otro bit. A lo mejor el bit 7, ¿no? Del puerto 1. Ahí está entonces ahora qué estamos haciendo aquí nos estamos asegurando que dice si es igual a 30 entras a esta parte pero si no es igual a 30 te vas a, te vas a la etiqueta on y en on preguntas si lo que tiene el acumulador es igual a 31 entras a ejecutar esto en caso contrario quiere decir que hubo un error sí. y entonces ya estoy identificando que hay un posible error me salto inicio y regreso ¿Sí? Ahí está. Nada más que si lo, lo compilo aquí, no me va a trabajar porque estoy transmitiendo. Entonces, déjenme abrirles el otro programa para poder simular las condiciones. Este, ahorita vamos a ver manejo este de comunicación. entonces sería transmisión y este sería recepción me pues faltaría aquí el indicador de LED que pusimos en el bit 7 Ahí está. Entonces, cuando yo mande un valor, vean: 30, 1, 30, 1. Y vean qué sucede si yo mando una condición diferente. Ya no se prende, ya no se activa. A menos que lleguen los valores que son. ¿Sí? Ahora, ¿qué falta hacer aquí? ¿Qué están notando que hace falta hacer aquí? ¿O qué están observando, vean, con el ahorita con el 31 ya se aseguró la condición, vamos a poner ese decimal? Dices si con 30 o con el cuando pongo el 0 se manda el 30, se apaga. Cuando manda el 1, se apaga. Pero ¿qué están observando? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué nos faltaría hacer ahí? Cuando yo mando otro carácter diferente, veo que la lámpara está encendida. ¿Qué necesito hacer aquí? Pues limpiar la lámpara, no la estamos limpiando. Entonces nos vamos aquí al programa. Y estamos siempre. La lámpara, por, de por sí, el puerto siempre está activado. ¿Sí? Siempre está activado. Entonces aquí, en cada condición. Que tengo. Tendría yo que limpiar. El LED. Va a ser cero. Porque está entrando correctamente. A la instrucción. Y solamente se va a activar cuando. Hay un error. Es decir que no entra la condición. Hacerlo. Inicialmente tampoco lo apagué, vean, lo tendría que apagar para que, ahí está, vean, como entró al 1, a la, a la rutina del 1, pues obviamente ya me apagó el LED, porque es lo, lo que acabo de hacer. Entonces si le pongo 0, vean, se apaga y se prende con 1 y con 0, ahí está. Si le pongo otra condición diferente, vean, ahora se prende la bandera, la, la, el LED, que especificamos de que hay un error. Entonces, vean ustedes cómo pueden ir ustedes construyendo su programa. Entonces, aquí inicialmente, antes de entrar a mi programa, lo primero que hago, pues puedo borrar o limpiar la bandera de error. Para asegurarme de que el LED no esté prendido, ahí está. Ya está apagado, está recibiendo, está tratando de recibir un mensaje, si le damos el 1, pues obviamente ha prendido el LED, si le damos el 0, ahí se apaga. Y ahora sí, me aseguro de que nada más cuando reciba el 1 y el 0, o el 30 y el 31, va a ascender y apagar el LED. Bajo otra condición, vean, mandé una U o un 55, diferente a lo que recibe, y ahora sí, ya está mandando un error. Entonces, vean ustedes cómo ya me estoy asegurando que nada más va a responder el sistema con los valores que yo estoy estableciendo. ¿Sí? Entonces, observen El programa eh, anterior parecía que todo estaba bien. Sin embargo, intencionalmente yo lo dejé así para que observen ustedes cómo a veces la lógica los puede llevar a un engaño. ¿Sí? Y ustedes vieron que en el programa... Está trabajando, pero está respondiendo a diferentes valores para 0 y 1, que no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque en el interruptor solamente vamos a abrir y cerrar y posiblemente es lo que está mandando. Pero hay que tomar en cuenta que en el medio de comunicación alámbrico o inalámbrico que vayan ustedes a usar, siempre va a estar sometido a condiciones de interferencia o ruido del medio en el cual se esté transmitiendo y eso puede alterarme los datos y entonces... En un sistema que, o un proceso o una planta que sea muy delicada a esos valores, pues sí tendría problemas de estar activando esta comunicación. Bueno, preguntas, dudas que tengan de esto. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Nada? Bien, vamos a poner estos módulos entonces como si simuláramos la comunicación inalámbrica. Voy a quitar los cables me voy a comunicar a través de estos módulos Bluetooth. Entonces aquí la conexión es el que transmite va al que recibe. Y aquí el que recibe va al que transmite. Necesito configurarlos. Vean aquí. Está ocupando el CON2, en este caso, 9600, 8 bits. O sea, está correcto, no hay ningún problema. Vámonos. Y aquí tiene el CON1, voy a cambiar. A COM3.1 es el de la impresora. No lo debemos ocupar nunca. no Porque siempre está ya está ocupado ese. Le ponemos COM3. Ok. Y para poder echar a andar esta comunicación. De manera virtual. Que se conecte. Yo necesito de este software. Que es. El Virtual Serial Port. Con este Serial Port. Yo agrego aquí los. Voy a borrar. Vean que por default. Tengo aquí, físicamente, estos sí existen, este es el de la impresora. Y esto sería el de un módulo Bluetooth que agregué externo a mi máquina, porque no tengo, es máquina de escritorio, no es máquina de laptop. Entonces, físicamente le, le asigné el, el COM4 a ese módulo Bluetooth. Entonces, como aquí acabo de agregar el COM2 y el COM3, vean, aquí tengo los pares, yo puedo cambiar con quién quiero conectarme. En este caso lo voy a dejar así, con 2 con 3 y le digo agregar. En ese momento <coughs> ya tengo todas las condiciones para hacer el enlace virtual de los puertos entre estos dos dispositivos y simulando como que hay una, una comunicación. Este software debe estar este, habilitado o este, abierto para que yo pueda hacer ese tipo de comunicación. Entonces se supone que aquí. Yo tendría que tener ya la comunicación serial entre estos modos Bluetooth de manera inalámbrica, simulando esa, esa forma inalámbrica. ¿no? A ver, nada más que aquí, espérame tantito para conectar esto. Recepción está mal. Este es el que recibe y va el que transmite. Ahí está, bien. Y vean ahí. Ahí se está llevando a cabo la comunicación. Ahora observen aquí, en estos dibujos de acá abajo se está utilizando... Aquí tiene un error el, el, el, los archivitos estos del Bluetooth. ¿no? Se desaparecen, pero me ponen estos puertos. Estos puertos es el, la simulación del puerto COM, que yo puedo elegir. Ahorita lo vamos a ver también cómo se usa. Y en entonces estas librerías que manejan el módulo Bluetooth simplemente me están disfrazando ese dibujito que vimos ahí es a estos puertos. Entonces cuando ejecuto el programa me aparecen los puertos originales que tiene el proteus. Y estoy haciendo el enlace entre dos puertos COM a través de este software. Vean aquí, me dice cuánto se está enviando y cuánto se está recibiendo. Si yo vuelvo a ejecutar el programa. Voy a poner aquí. Vean aquí, cómo me está diciendo cuánta información se está mandando. Y obviamente ya está en función de esto, no de cuánto eh, esté yo transmitiendo. Ojo. Cuando tenemos activa la, bandera, la ventana virtual, esta es para pruebas. ¿eh? Eh, obviamente, dependiendo de su máquina, esto se satura porque está mandando información aquí al instrumento este y me, está, me va a saturar en algún momento y se puede empezar a tontar el software dependiendo de la máquina para la comunicación. Entonces, no es recomendable tener abierta siempre la terminal virtual, depende de la máquina que tenga. Porque si no, los buffers de la máquina empiezan a saturarse, porque tengo puro software virtual. Ven, tengan este, tengo este software, tengo el Proteus abierto. Entonces, todo eso contribuye a que en el dado momento la comunicación se vuelva lenta y tenga algunos problemitas. Entonces, ojo con eso. Entonces, aquí ya vemos que se lleva a cabo la comunicación de manera inalámbrica. Al momento de estabilizar, ven, me aparecen otra vez los dos modulitos. Físicamente, pues así tendrían ustedes su conexión, su módulo. Ojo nada más. ¿Cuál es el maestro y cuál es el esclavo? El Bluetooth HC05 es un módulo que se puede configurar como maestro esclavo. Y el H06 es un módulo que solamente es esclavo. Y entonces, cuando ser esclavo solamente recibe. Por eso es que estoy habilitando este H6 al microcontrolador que está recibiendo. Y el que está transmitiendo, estoy usando H05. Aquí... En la manera de simular, esto está sencillo porque ya sé cuál es cuál. Sin embargo, físicamente, este módulo H05 hay que. En una, a veces hay que configurarlo, depende cómo venga, ¿no? Y para eso ya te da el mismo fabricante, o en la, ahí en Internet encuentran, el software para poder hacer los cambios necesarios si lo quisiéramos también como maestro esclavo, es decir, que transmita y reciba. Entonces, si solamente va a recibir, necesitamos el H06 pero si va a transmitir y recibir, entonces necesitaríamos el H05 los dos módulos se parecen pero sus características son muy distintas, nada más abusados con eso bien, ahora voy a hacer esto mismo, sí, pero voy a separar los, los circuitos es decir, voy a usar ventanas diferentes, y voy a hacer la misma comunicación entonces vamos a hacer lo siguiente, vean bueno, tienen preguntas hasta aquí, porque si no me voy a seguir hasta terminar. Si no, preguntan. Sí, sí bueno, me escuchan. Ajá. Este. es una, Bueno, son dos usos generales. Respecto al comentario que hizo de que no hay que tener la ventanita abierta porque pues el buffer de la computadora pues, se puede saturar. Este. Volverlo a abrir este, sería como. Por ejemplo, es que yo tuve problemas con los osciloscopios que luego de cerrar la ventana se, ya no la podía abrir. Ah, Entonces, no, bueno, es un error de, de que cierra la ventana, pero eso lo podemos ver aquí, miren, vamos a ponerlo aquí. Ok. Cuando estamos ejecutando y usted cierra sus, sus, este, sus instrumentos, ¿sí? aquí me dice qué es lo que estoy utilizando, mire. Sí, terminal virtual. Si usted la cierra de aquí, porque dice, no, yo voy a cerrar el programa y, y, y me salgo y borro esto. ¿no? Ya dice, ya no aparece. Bueno, para eso se viene usted aquí a, al, al programa cuando está ejecutando. Ah, Es que solamente aparece cuando está ejecutando. Y entonces aquí yo puedo volver a abrir desde aquí. Mira, aquí está la flechita. Mira. Sí. Si yo lo cierro, desde aquí lo puedo controlar, no hay ningún problema, ¿no? ya de aquí lo puede volver a abrir. Si usted llegara a cerrar incorrectamente la bandera aquí, vea, eso es lo que dice usted. Sí, era justo eso. Entonces al momento de hacer eso, yo me vengo acá, miren, ya se quitó la palomita y ahí está. Pues oh, lo, mismo con, yeah. lo, lo mismo es con todos los instrumentos. ¿sí? Si usted lo llega a cerrar aquí, pues simplemente nos vamos a la ejecución de aquí del, del programa. Y aquí está presente todo lo que está usted utilizando. Entonces aquí lo vuelvo a activar y ya me aparece la, la ventana. ¿no? Ok. Y otra duda respecto al programa de los puertos COM. Si no se llegan a deshabilitar y se cierra el programa, ¿hay algún problema? ¿No causa conflictos? Eh, ¿Cuál programa? Este. Sí, es el de los puertos COM. No no, no, no, no causa conflictos, pero si no lo estás ocupando, no tiene caso tenerlo abierto. O sea, este programa debe estar abierto nada más cuando estás usando ya la comunicación, ¿no? El, el, los, los puertos que estés manejando, ¿no? Oh, pero bueno... Si es, lo tienes abierto, no pasa nada. Sí, pero me refiero a que, por ejemplo, te crea, eso crea puertos este, incluso para, para otro uso. O sea, me refiero, por ejemplo... A un ejemplo así muy bueno, general. Por ejemplo, cuando uno instala, por ejemplo, algún programa, es, se genera como un disco virtual. Entonces, me refiero a que si no genera, igual hace una, una parte virtual, pero pues en general para toda la computadora o solamente es para Proteus. No, es para toda la computadora. Este es un programa que se usa para generar puertos virtuales para cualquier tipo de software. Por ejemplo, yo si me quisiera conectar con otro software, porque acepta una comunicación serial yo puedo habilitar esto y le digo, ¿no? un COM pertenece a Proteus y el otro COM sería para otro software que puede ser la View, puede ser en MATLAB etcétera un, una comunicación que acepte eh, transmisión serial no por ahorita, ahorita lo vamos a hacer aquí por ejemplo, voy a cerrar esto y voy a abrir independientemente estas ventanas vamos a abrir otra vez el esclavo Solito. El puro esclavo nada más. Entonces voy a cerrar esto. Este es el puro esclavo. Y vamos a abrir el solito del otro. El quien le podemos llamar maestro. Ahí está. Vean. Aquí estoy usando yo... En lo que usa en la librería de comunicación serial, que es esta que está acá. Esto. Nada más que me ponen el dibujito, es para que ustedes vean cómo que están conectando el simulador. Pero al final de cuentas, yo puedo quitar esto. ¿Por qué? Porque a muchos a lo mejor no tienen la librería, ¿no? Entonces yo puedo poner este puerto. Este está recibiendo, entonces viene de la recepción. Aquí. Y me, y me entro a la configuración. Vean, aquí está más la velocidad. Entonces le voy a poner la velocidad a la que está trabajando el micro. La de 1600, acá abajo también. Y 8 b inicio. Y vean aquí, tengo un COM. En este caso estamos diciendo que este era el COM3. Ok. ¿Sí? Vean, ahora a través de dos ventanas diferentes, voy a hacer la comunicación. No la lo, no lo tengo en el mismo software, son dos archivos diferentes, pero los voy a comunicar a través de esa terminal virtual. Aseguramos que este tenga el COM2, ok, mismas características. Y este debe ser el COM3, eso yo lo asigno y estipulo cuál es, qué COM pertenece a cada quien. Entonces vean, son los mismos circuitos, nada más que ahora están separados y unidos por esta comunicación virtual que estoy haciendo a través de, del COM de cada uno de estos circuitos entonces echamos a andar este y ahí está el 30 y echamos a andar este y vean ahí está recibiendo un 30, está recibiendo el 0 lo tengo en ASCII en hexadecimal entonces si controlamos el interruptor vean ahí está 31 y ahí está el 30 apago y enciendo el LED pero vean ustedes ahora que tengo dos archivos diferentes. No estoy en el mismo archivo. Entonces, esto me permite que, que yo pueda tener mi Proteus. Un circuito. Y en, a lo mejor en otro programa. No sé qué otro programa manejen ustedes. de Así para hacer circuitería. Creo que hay uno de National, ¿no? Que también este, se multisim. llama. El Multisim. El Multisim, ándale. Entonces, tú en el Multisim podías poner. Si tiene la opción de comunicación serial. A través de un microcontrolador. Desde ese multisim puedes configurar este puerto, com, y te puedes enlazar a Proteus a través de la comunicación serial virtual que me está permitiendo hacer este software, que debe estar activo. ¿Sí? Entonces aquí tengo los dos puertos. Vean, ahí está, me está diciendo cómo están configurados. ¿Sí? 9,600, no hay BID de paridad, 8 bits de datos y un BID de paro. Y entonces aquí veo las características de la comunicación que se está llevando entre esos dos sistemas de manera virtual. Entonces, este software me sirve de mucho cuando quiero hacer ese más más, desde SolidWorks, ¿no? si hay una forma de que a lo mejor dices, si acepta comunicación serial, si acepta que programe algo, pues a lo mejor yo puedo poner en SolidWorks un motorcito que esté girando o algo y yo lo controlo desde Proteus con este, con este tipo de, de comunicación serial. Si lo permiten los software, puedo hacer los enlaces y puedo tener una simulación completa entre dos softwares diferentes. No nada más de Proteus. Y eso me lo permite este software. ¿no? Entonces, vean ustedes que este puerto que está aquí. Igual ahorita yo le puedo cambiar y ponerle el módulo Bluetooth. Que básicamente es esto mismo que tengo aquí colocado. Nada más que para que se vea en forma de simulación, pues me ponen el dibujito del, del Bluetooth. Pero a final de cuentas estoy ocupando este puerto. Ya que es lo vemos. Es visual que, más que nada, ¿no? Así es, es visual, así es. Nada más para que vean ¿no? la, el, la simulación que está dando como Bluetooth, pero aquí es como si te, ya te digo, aquí en lugar de Bluetooth tengo Wi Fi. Y lo único que estoy haciendo es enlazando los dos módulos. Vía serial. Entonces ya con esto yo puedo tener la comunicación en, e incluso este software o este esclavo, a lo mejor si tiene dos computadoras, yo la podría tener en otra computadora y este otro software en otra computadora. Y la conectividad la hago a través del Bluetooth. Entonces yo aquí tendría que asignarle la dirección del módulo Bluetooth que yo tenga en una computadora, o sea, el COM que le está asignando. Y en la otra, el otro COM que le está asignando, ¿no? ¿Para qué? Para que yo pueda hacer este enlace. ¿no? Vean aquí, físicamente aquí tengo yo estos dos puertos. Estos existen en mi computadora, el COM1 y el COM4. Y los otros que son virtuales son los que yo estoy generando con este software. Entonces, si yo tengo que este COM4 es un módulo Bluetooth, simplemente este COM4 se lo pongo yo a esto. Y entonces estoy así, diciéndole que lo que entre por ese COM4 se vea reflejado aquí. Y esto lo va a recibir mi simulación entonces es la forma en que yo puedo estar simulando una comunicación bien, vamos a hacer ahora lo siguiente, voy a ocupar nada más el puro esclavo ya no voy a ocupar el, el maestro voy a ocupar el esclavo y para ello vamos a tratar de de hacer algún programa como les había comentado acá miren a través del, del app Invento. No sé quiénes de ustedes ya han manejado esto. O han tenido la curiosidad de manejar este programa. En alguna ocasión. Y conectarlos al, al micro. En este caso ustedes pueden... Bueno, yo aquí le agregué esta imagen, lo que sea. Pero pues simplemente lo que, lo, lo que sirve nada más aquí es eh, las teclitas. La, la imagen nada más es para que se vea bonito, ¿no? Entonces, yo aquí controlo. Yo lo puedo borrar si quiero. Y ahí está. Eso es lo esencial, lo que tengo aquí. ¿Sí? Entonces, tengo todo lo que es la interfaz de este lado. Y nada más es de arrastrar. ¿Sí? Y, y, y comentar qué es lo que quiero, para qué me sirve este botón. Entonces, aquí vienen el texto. Yo le puedo cambiar eso. ¿Sí? Y puedo poner a lo mejor, pues bueno, lo que ustedes quieran, ¿no? Vamos a poner otro. Y ahí está. Y tengo características de ajuste de los botones. Si quiero que lo haga de manera hacia arriba o lo hacia la largo. Para que se ajuste. Vean. Ya se ajusta el botón. O lo puedo organizar. Vamos a borrar aquí. O los puedo organizar. Y para eso ya tengo un layout. Donde yo le puedo decir, ¿sabes qué? Pónmelos de manera horizontal. Es como los tengo aquí. Tengo tres botones, pues tengo que jalar una de estas opciones. ¿sí? Para decir cómo lo quiero poner mis... Bueno, igual lo mismo, es arrastrar. Y aquí empiezo a insertar yo los botones. ¿sí? Y empiezo a hacer los ajustes para que me aparezca así. Si lo quiero así o si lo quiero de manera este, matricial, un arreglo matricial, pues vean aquí. Me está diciendo los dibujitos cómo me los va a colocar. O sea, La, la interfaz es muy intuitiva. Sí. y conforme yo voy armando mis opciones aquí en mi pantalla pues obviamente esto es en cuanto a los botones ¿no? y ahora en cuanto a la transmisión serial bueno aquí yo tengo el, la conectividad y tengo el módulo cliente que es el que tengo activado acá abajo lo mismo también, nada más jalo y arrastro y ya se activa cada vez que voy jalando yo aquí un icono de este lado me va a ir apareciendo acá Diferentes bloques. Entonces. Aquí ya está el programita. Que hace que encienda y apague. Un LED. sí, A través del, del celular. En este caso. Eh, vean acá. De este lado izquierdo. Me aparecen todos los botones. Que yo iba poniendo allá. ¿sí? Entonces ya con esto. Yo puedo. Empezar a hacer mi programa. Porque yo elijo una opción. Por ejemplo este. Y me aparecen todas las opciones que tengo para seleccionar de acuerdo a la lógica que yo voy a hacer. Y bueno, el botón, selecciono el botón y ahí me está diciendo como si fuera un programa, pero bloques de lo que yo quiero hacer. Entonces me dice si le doy un clic, ¿sí? si le doy un clic largo, si le doy un, un, un toque, etcétera Depende de cómo quieran, hacia abajo o hacia arriba, ustedes eligen la opción y luego hay que ir buscando qué quieres hacer, ¿no? en cada una de estas opciones, de acuerdo a lo que ustedes elijan. Entonces aquí, en este programa, por ejemplo, en, en la, para habilitar la conexión, básicamente lo que hacemos es eh, usar un este list speaker o selección, ¿sí? una selección de mi lista, es decir, para habilitar el Bluetooth, yo lo que estoy mandando a hablar es que cuando yo apriete este botón, de acuerdo a lo que vemos acá, vean. Dice aquí. Antes de que yo seleccione, ¿qué va a suceder? Entonces, antes de que cuando yo corro la aplicación, mi aplicación, antes de que yo seleccione algo, del listado que yo tengo de todos los de la conectividad Bluetooth o de los elementos que me aparezcan en mi computadora, ya saben que ustedes dan de alta algo, les aparecen ahí todo lo que están manejando de Bluetooth. Bueno, les va a generar una lista. Eso es lo que está haciendo esto. Que me muestre la lista de todos los componentes Bluetooth que yo tenga ahí direccionados. Para que yo pueda elegir. Entonces, esto es lo que me está diciendo. Entonces, antes de, de que pase algo. Voy a elegir todos los elementos. O todos los clientes Bluetooth que tengo asignados. Dando que me dé la dirección y los nombres. Y entonces me aparece la lista. Luego, después de la selección. Ok, okay ya me apareció la lista. Y ahora quiero... Ya lo elegí y entonces después de que elegí, ¿qué va a, ¿qué va a pasar? Bueno, después de que elegí, entonces conéctalo. ¿Sí? Y en ese momento va a ser la conexión del elemento que elegí. Y además quiero que cuando yo haga esa conexión, me cambie el estatus. A conectado. Eso va a pasar en este botón. Cuando yo le dé aquí seleccionar, me va a mostrar la lista. Y una vez que me muestra la lista, selecciono y cuando seleccione y se le hace el enlace, aquí va a aparecer el texto conectado. Eso es lo que hace estos dos primeros bloques. En el siguiente ya es el control de encendido y apagado. Entonces dijo, dice aquí, cuando des un clic al botón 1, quiero que hagas una llamada a este cliente, o sea, con quien me estoy comunicando, y le envíe el texto, o sea, el número 1. Pero... Si oprimes el botón 2, es decir, si hago clic en el botón 2, entonces quiero que hagas la llamada hacia el cli al cliente que estoy con, con el que estoy comunicado y le envíes el texto 0. Y entonces aquí vemos que estos son los, de los dos botones. Vean, estos son los dos programas, el botón de encendido y el botón de apagar. Y si ya no quiero hacer nada, quiero que te salgas. Entonces cuando oprimas el botón, si sí, el botón, acuérdense, este está en español, este está en inglés, ¿eh? es diferente. El botón de salida, cuando le hagas clic al botón de salida, entonces quiero que cierres la aplicación. Entonces aquí vemos el botón de salida. Entonces mando a encender, mando a apagar o me salgo de la aplicación. Esto es lo que hace el programa. Entonces ya una vez que ya tengo mi programa hecho aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues conectarme. Entonces yo tengo aquí una forma de emularlo, o sea, aquí mismo en la computadora, este software, ¿cómo funciona? El all, el Compine es para que ustedes lo ejecuten en su máquina como si estuvieran viéndolo en tiempo real. Esto que está pasando aquí se estaría reflejando en mi celular. Pero para ello, hay que instalarse una aplicación. ¿sí? Ahí viene en la App Store de, para Android. Y para Mac, viene una aplicación que se, se llama MIT, así como está acá, aquí arriba, MIT App Inventor 2. Entonces, esa aplicación la instalan a su celular y con ella van a poder leer eh, esta, este código QR. Para que puedan ustedes este, cargar la aplicación. A su celular. No sé si me van siguiendo o tienen alguna pregunta hasta aquí. Yo ya había manejado ese App Inventor. Muy bien. En programación visual me enseñaron a cómo usar y hacer varias interfaces. Ah, perfecto. Pues ya está. Más fácil todavía. Entonces aquí si compilamos el software, por ejemplo si le doy esto, el programa pues tarda su tiempecito porque está compilando todo el, el software y me va a arrojar un código QR. Me, me voy a a ver si se los puedo voy a conectarme, ah bueno, que termine de compilar pero, pero también se puede usar uh, descargar el, el APK no maestro también, también, o sea hay varias opciones ya depende como ustedes lo quieran usar, no ahorita como todo mundo usa, ya no se quieren usar este cables y eso pues muchos usan este QR para cargar el programa directamente en la en la computadora Ah, sí, ok, ok. Obviamente, ahí está, miren. Entonces, esto ya se escanea. ¿Sí? Con el software este que les comento de, del MIT. Si no, aquí le voy a poner una página, a ver si lo ven. y está sí entonces este es el software que parece que van a, que tienen que bajar ahí de la, del App Store y ya con este software tienen la opción ahí que les dice escanear código QR, etcétera meter un código, lo que le sea, y entonces escaneamos, y en el momento en que se escanea, entonces el programa te va a aparecer ahí en tu computadora y te va a preguntar si lo quieres instalar entonces ya si lo quieres instalar, pues obviamente este... La, tu teléfono debe estar activado para que pueda recibir este, aplicaciones externas, no registradas, etcétera Y una serie de protecciones, obviamente, que trae tu sistema para que no se instale cualquier cosa. Pues ya tú las vas a cancelar, porque si no, pues no vas a poder instalar la aplicación. Entonces ya con este código, eh, se instala mi en, mi en mi celular la aplicación. Y entonces... Ya puedo hacer el enlace, pero antes de hacer el enlace, ¿qué tengo que hacer? Bueno, antes de hacer el enlace, tengo que configurar el módulo Bluetooth. Sí. Obviamente, aquí tienen que hacer todo el procedimiento ustedes de, de emparejamiento de su teléfono con la máquina. Eso es a fuerza, ¿no? No hay, no hay otro Entonces, aquí en las opciones, más opciones del Bluetooth, vean. Aquí tengo el COM. Este com, si no les aparece, dices, no, es que en mi caso yo agregué el módulo externo porque no es una máquina de escritorio. Entonces, al agregar el, el módulo externo, yo entro aquí y le digo agregar. sí, Y ya asigno un puerto a ese módulo. Una vez que ya tengo esto, entonces nos vamos acá a la, a la administrador de dispositivos. y aquí en el COM aparecen, vean tanto los virtuales como los físicos, aquí tengo el físico que es el con 1 está la impresora y el con 4 aquí tengo yo que es la conectividad del Bluetooth que tengo acá arriba ¿Sí? entonces aquí le damos a propiedades y me voy a ir a la configuración del puerto y vean ustedes aquí me aparece otra vez las mismas características que estuvimos viendo ahorita en el simulador tengo que poner la velocidad, tengo que poner el bit, los 8 bits de datos y el bit de parado. ¿Por qué? Porque voy a hacer el enlace a través de, esta, de este puerto con 4. Entonces ya digo, bueno, ya tengo un con 4 aquí, entonces nos vamos aquí a Potreus, al esclavo, que es el que va a estar recibiendo. Voy a cerrar estos porque si no... Y aquí yo le digo, ¿sabes qué? Ahora vas a recibir por el con 4 Y ahí estoy enlazando el con 4 del módulo Bluetooth con lo que es mi circuito de simulación. Entonces, yo tendría que eh, configurar el celular para que pueda yo este, hacer la comunicación hacia el micro. Entonces vamos a ver si, si les puedo mostrar aquí esto. Okay. Me voy a poner en serial para ver si les puedo compartir la pantalla del celular. Ah, pues está conectado. Ahí está. A ver si no la hace de emoción. Como dicen ustedes, luego los sistemas se ponen nerviosos y ya no jalan. Es que tienen aquí los vecinos activados todos sus sistemas? aquí está no se quiere conectar Intentó hacerlo, pero a ver, ver tiene que hacerlo... A ver aquí, eh, eh, vamos a emparejar esta cosa. ok vamos a ver el otro Ok. Vean aquí, eh, si, no sé si lo alcancen a ver, ¿no? entonces aquí tengo yo este software que es el que le digo que hay que instalar y entonces aquí damos el escáner al código para poder este, instalar el programa una vez que ya se hace esa instalación pues nosotros ya podemos en un dado momento este Ejecutar nuestro programa, vean, es este, esta es la aplicación, ahí se ve, esta, MIT AI2 Companion, que esa la pueden descargar del, del, del App Store, ¿no? entonces el programa, miren aquí, se instala, sí este iconito, y ya con este iconito, está instalado el programa, lo podemos ejecutar. Sí. y aquí eh, en un dado momento lo que les decía ¿no? te hace el listado si todo está bien y está todo conectado y no hay ningún problema no me debe marcar error la aplicación si no me va a mandar error entonces por ejemplo aquí tengo las direcciones hay que saber cuál es la dirección a la que nos vamos a conectar en mi caso sería esta que está aquí si no hay errores ahí tenemos problema. Sí. El error es porque el emparejamiento no se está llevando a cabo bien. Sí. Entonces, no. mientras tenga ese error, no voy a poder hacer el enlace con eh, la aplicación. Entonces, debe estar bien emparejado el, el dispositivo en el módulo Bluetooth. Y haciendo el enlace con el módulo Bluetooth, entonces ya no tengo problemas porque ya lo tendría yo este, conectado. Ese es el único detalle a veces que se tiene, ¿no? el, el emparejamiento. Sabes si se conecta el bluetooth Desde que tengo broncas que no está conectándose se perdió el enlace otra vez con el Bluetooth me sigue mandando ese error como que no me está detectando la Está activado No lo logra conectar, dirán ustedes, ayer lo probé, y jaló bien. Ah, esperen, esperen, a ver si. Sí. No, pues no creo. A ver, esperen, esperen. Ahí está. Que esté desactivado Proteus. Vean, ahí está. Lo que les comentaba. Al momento de hacer la, la conexión. Bueno, me voy a salir. Me aparece la activación de Bluetooth. Y, el, y la lista de selección es esta. Aquí aparecerían todos los elementos que ustedes tengan seleccionados aquí en su transmisión. Cuando hacen como comúnmente transmisiones y ustedes eligen cuáles Entonces al elegir ya, ya no manda errores. Porque está activado ahorita el, el puerto COM. Que está enlazado al Bluetooth. Entonces aquí yo cuando mando a activar vean. Al apagado ya se apaga el LED. Y ven aquí me está recibiendo el 0. Si le mando a encender, ahí está. Enciende el LED y me manda un 1. Entonces ahí ya tengo activada la, la comunicación Bluetooth de mi celular físicamente con el Proteus. Entonces yo puedo estar aquí pagando. Si le sigo pagando, pagando, pues aparece 0, 0, ¿no? Vean. Si le digo encender, obviamente 1, 1, 1, pues sigue mandando el 1, sigue encendiendo. Entonces aquí es donde yo tengo ya la conexión del enlace de celular con Proteus, es otra de las formas en las cuales ustedes pueden simular no sé si tengan alguna pregunta, hasta aquí, aquí el enlace nada más es el rollo es este, ¿no? del del emparejamiento que a veces se batalla en algunos teléfonos, otros más rápido, etcétera y ojo esto no se los olvide, mantener activo ya Proteus, cuando vayan a hacer la conectividad para que lo detecte porque si no me dice que no está encendido. Por eso me decía que no estaba encendido el Bluetooth. <coughs> Pero es el Bluetooth de acá. De Proteus. Bueno, preguntas, dudas. Entonces hay que tener encendido también. El, la simulación del Proteus. Para ¿Sí es? que se pueda vincular bien. Sí, porque si no. Está detectando como que el aparato está apagado. O sea, como normal. ¿no? Un equipo Bluetooth no está prendido. Pues no hay com comunicación. Entonces, mientras este, cuando ya, antes, antes de hacer el, el activación de la activación de la aplicación, hay que este, encender Proteus. ¿no? O sea, una vez que vas a echar a andar esto, porque esto volvemos a repetir: cuando se hace la conexión aquí, él me está preguntando si está disponible el dispositivo. A mí me parece vinculado porque ya lo detectó y está emparejado. Pero realmente el circuito con el que se va a comunicar está apagado, por eso es que no, no me, me marcaba el error de que no estaba, no, estaba apagado el, el dispositivo Bluetooth, ¿no? ¿O entonces sea que se tienen que correr al mismo tiempo? Para que no, no, no con... necesario al mismo tiempo, tú puedes poner primero el Proteus él se queda ya en modo recepción está ya sondeando el puerto, ya se detecta actividad en el COM, y luego he hecho andar yo mi aplicación, y ya con la selección del componente, pues entonces ya tengo la conexión, ¿no? Entonces aquí vemos cómo cambia el nombre acá arriba. De tener uno pasa a otro nombre. Y cuando ya se hace trata de hacer el procedimiento. ¿no? Obviamente como el programa está muy sencillo. Eh, no, aquí no, no contempla que si lo detecta o no detecta conectado el Bluetooth. sino aquí me mandaría o yo tendría que programarlo para que tomar en cuenta esa situación. Igual pudiera cambiar de colores los bloques. Cuando yo le doy conexión que se ponga en un color. Cuando se desconectado en otro color. Etcétera. ¿no? Puedo agregar gráficos. Que sean interactivos y que cuando prenda un LED se prenda aquí algo, etcétera. No, o sea, ya se puede ir mejorando el programa de acuerdo a las características. Aquí, la, la versatilidad del software en este caso de App Inventor es que un programa muy rápido y muy sencillo de hacer. Y puedes ya tener el control de algo, no claro. Ese vuelvo a repetir: aquí el control nada más para apagar y encender, y la comunicación viaja a través del, del microcontrolador. Pero eh, faltaría asegurar los esquemas de, de, de, ahora sí, de seguridad que tiene el, la comunicación para que yo no tuviera pérdida de datos en caso de que se llegaran a presentar. ¿no? Entonces, vean ahí, sin problemas, mientras esté conectado el dispositivo, yo puedo estar encendiendo y apagando. Entonces, es una manera en la cual yo ya puedo probar físicamente algo en mi celular contra un, algo que está simulado. Igual aquí, si yo hubiera puesto un sensor o un programa que lea la variable, obviamente habría que poner al micro un, un convertidor análogo digital. Pues si quiero tener la temperatura de algo o algo y que, que quiera medir, eso lo leo y ahora sería una transmisión. Es decir, el micro tendría que estar transmitiendo la información hacia el celular y a lo mejor en el celular aquí, en una, en una parte, podría tener una ventanita donde me refleje el, el valor de la variable que yo estoy leyendo. O un botón donde yo le ponga solicitar eh, dato. Y al momento de oprimirlo, se comunica el micro, le llega la información. Así como este 0 y 1 con otro carácter. Y ese carácter le dice, ¿sabes qué? Lo que quiere del usuario es que le mande la información del sensor. Ah, pues se lo mando. Y ya está. Entonces, dense cuenta que no es tan complicado. todo tienen, ustedes ahorita tienen la facilidad de tener todo lo alcance de su mano. Sin tanto problema, ¿no? Y pueden hacer sus pruebas ahí, a prueba. Ahora sí pueden estar trabajando en físico y el celular. Si quieren hacer una comunicación de ese tipo, ¿no? Con el celular. sino como les dije, puede ser con otro equipo externo y sin problema. Es decir, puedes tener un circuito físico acá funcionando con, como su Arduino que tienen por ahí. Y pueden hacer que se conecte a través del COM de manera simulada con otro, un circuito que ustedes tengan simulando. Bueno, dudas, preguntas, si no con esto cerramos la parte de la comunicación serial, pues es la parte más importante de un microcontrolador en la actualidad para poder este, trabajar ¿no? de manera remota. Mm, bueno, uh, ¿hay alguna otra alternativa de, de app para usar el teléfono? O sea, en oh. vía software. Como otra alternativa de apps. O sea, por ejemplo, ahí está usando App Inventor o cuál es la que está usando para ah, sí, simular App el Inventor. teléfono. ¿Para qué? Para simular el teléfono. Ah, mi teléfono este. No, este simplemente es la lo que tiene Windows conectar. No estoy simulando. Esta es la pantalla de mi celular. Es un espejo. Ah, ok, ok. Yeah, yeah, yeah. Y no, bueno, por ejemplo, si se quisiera, por ejemplo, ya, ya ve que luego hay simuladores de Android en computadora, no se puede hacer eso, no se puede crear una especie de vinculación. Ah, también, si lo permite el software y la comunicación y tú direccionas el, el, el puerto de US, de Bluetooth, haciendo, indicándole que eso ocupa un COM también, ahí tendrías que usar este programa. Porque, como emulado, tendrías que ponerle un COM a esta máquina y otro COM a la otra máquina para que se enlacen por ese puerto virtual. Sí. No, aquí sí, este lo decía por el dado caso de que, pues, alguno no pueda usar su teléfono o tenga inconvenientes con el Bluetooth. Ah, ok. Bueno, en este caso, pues, lo recomendado sería usarlo así porque ya estás trabajando de manera real, ¿no? Ya estás probando tu interfaz y. Estás viendo que sí tienes comunicación. En manera simulada, puede tardar un poquito más el, el programa al momento de ejecutarse. Porque este acuérdense que todo está, si todo se está simulando, pues es, es obvio que, que la máquina que tengas pues va a depender de eso, ¿no? De qué tan potente sea, ¿no? Aquí tenemos la opción de, por ejemplo, del emulador. ¿Sí? nada más que aquí tendría pero me va a marcar error porque no lo tengo hecho, echado a andar, tengo que entrar a ver, déjenme ver existiría un retraso, ¿no? sí, o sea, se, se volvería un poquito más lento, ¿no? tu, tu proceso porque sí está pesado el, el software o cualquier software que, que trates de ejecutar, pues sí, están bastante pesaditos déjenme echo andar este archivo para Entonces, depende de la máquina, es ya el, el software. ¿no? Aquí está ya echando el andar, miren. y ahí está. Entonces todo lo que se pueda configurar de manera serial, este, puede trabajar. Nada más eso sí les digo. Depende de su máquina y, pues, creo que una, una forma más fácil de ligerar esto es usando, este, de manera directa, no, el el, el software, ¿no? Porque si no, sí, sí va a tardar. Ahí está miren ya me apareció aquí el software ¿no? de la habilitación, obviamente tengo que configurar los puertos com de, de este dispositivo pero esto es como si fuera el celular, tú aquí entras al menú, tienes tus opciones entras al home o lo que sea donde quieras este, moverte no es como si estuvieras en un celular pero vuelvo a repetir eh, yo no me gusta trabajar con esto aquí está el software, mira, incluso el, el que les digo que hay que instalarse no me gusta este trabajar con esto por estas, esa situación. Como todo lo estoy usando de manera virtual, entre más pesado sea el software o lo que esté manejando, más, más problemas se causan. Entonces, ¿tengo las opciones? Sí. Esta opción que tengo aquí de AI Companion es para que yo lo tenga casi, casi en tiempo real. Yo voy haciendo ajustes aquí en el celular y lo voy viendo ya mi, en mi celular directamente. ¿no? Igual, cuando le doy aquí, me genera un, un, este, un código QR para tener el enlace. Entonces ya voy viendo la modificación. Sobre todo eh, cuando cargamos gráficos o imágenes en el celular. Ya se va viendo bien la distribución de cómo estás presentando este, tus, tus imágenes. ¿no? Por eso les comento. Es más fácil hacerlo así. Incluso vean que hasta tenemos por cable USB. Y en la otra opción. Yo puedo descargar incluso el el punto apk que es después lo puedo instalar en el, en el celular ¿no? pero si usamos la QR esta que fue la que ocupé para bajar mi programa pues ya me pasa el programa a través del código QR y lo puedo instalar directamente en el, en el teléfono entonces si tiene como forma de comunicarse el microcontrolador con otro dispositivo electrónico se puede hacer siempre y cuando yo utilice el software. Este que tengo aquí. ¿no? Para simular los puertos virtuales. Y si no, pues instalarle el, el COM. Verificar cuál es el COM que tiene el Bluetooth. O agregárselo. Y entonces hacer la conectividad. Entonces, opciones hay para poderse comunicar. Con el dispositivo. ¿Sí? Pero yo este, del, este emulador... Pues sí trabaja y todo, pero la verdad es que este, va a costar más ¿no? a la máquina. Sobre todo porque acuérdense que estamos ejecutando aquí un Proteus, estamos ejecutando una simulación, estamos ejecutando un programa y pues ahí el tiempo de simulación pues sí se va a hacer un poquito más lento o va a haber una, un retraso en la señal. ¿no? Si se fijan aquí con el celular, no hay casi retraso. En cuanto estamos oprimiendo el, el, la señal, está este, activándose ¿no? lo que yo quiero. Sin ningún problema. Vean, no se ha perdido la comunicación desde que tengo el enlace. Entonces pues yo les recomiendo que lo hagan así. Pero pues ya depende de las comodidades de ustedes. ¿no? Y aparte pues así empiezas a meterle mano físicamente a la parte de configuración de tu celular. Que ese es otro rollo cuando ya se lleva a lo físico. En lo físico, esto aquí, este COM, ya no sería el COM. Ya sería el dispositivo electrónico que se conecte al microcontrolador. El que hay que configurar y ahora sí lo tiene que configurar el micro. Normalmente, por ejemplo, el caso del Bluetooth, el HC05, que es el maestro esclavo. Si queremos hacer ese enlace, lo tenemos que hacer con comandos AT. De un software hacia el dispositivo para poderle decir bajo qué características lo tengo que hacer, o incluso el mismo micro se puede comunicar con el módulo Bluetooth para mandándole comandos a T para que se configuren, ¿no? pero realmente eh, pues es sencilla la el enlace que se va a hacer, entonces esto es para simular nada más eh, la comunicación serial, ya lo que ustedes utilicen para hacerlo pues va a depender sobre todo de la distancia a la cual se quieran ustedes conectar. Pues ya con este software nada más probamos realmente que sí está trabajando bien mi puerto serie. Sí se están recibiendo o transmitiendo bien los mensajes. Y eso me permite que cuando yo lo implemente el circuito, tengo la certeza de que la, el, el error ya no es por software. Posiblemente el error sería vía hardware. ¿no? Bien, pues si no hay preguntas dudas o comentarios, aquí cerramos esto y la próxima semana empezaríamos con las interrupciones, que es otro tema bastante importante también en los microcontroladores y ya junto con lo que hemos visto pues tendrían todo lo necesario como para poder hacer ya algo ¿no? que ustedes este, se inventen ahí para poder controlar, medir o monitorear algún tipo de variable que a final de cuentas, pues, eh, se si están llevando ya control. O pues, sea, ustedes ahí ven todos en, en bloques normalmente, pero pues esto es un bloque, básicamente. Sí, pero pues es el bloque digital. Que es donde tenemos al controlador. Aquí nos faltarían los actuadores, que serían los elementos finales de control o los elementos primarios de control, que serían las, los sensores. ¿no? Y ya podemos cerrar el lazo, debe estar el lazo abierto o el lazo cerrado. Entonces, mi controlador pues, estaría programado en este dispositivo y es el que tomaría la decisión de aperturar o cerrar algo. no, De acuerdo a lo que ustedes le indiquen. Bien, dudas, preguntas, si no, nos vemos la siguiente semana. Pues, no, solo comentar que, pues, obviamente lo primordial sería llevarlo a lo físico lo que más... Así es, puedan. así es. Por eso les decía, si tienen ustedes una forma de poderlo aplicar ahí en su casa, háganlo. Practiquen, eso les va a ayudar un montón. Yo se los aseguro que no hay más que empezar a armar. Y no solo van a aprender de esto, sino de muchas cosas, ¿no? Que, que implica montar algo. Hasta albañiles se vuelven en un dado momento, porque hay que montar, pegar o en alguna forma... Este, hacer la comunicación o el control de algo ¿no? entonces siempre que se lleva la implementación de un microcontrolador a la práctica se van a dar cuenta que necesitan hacer muchas cosas más aparte de la electrónica ¿no? y sobre todo el conocimiento de las variables que van a manejar bien, pues entonces nos vemos el día de lunes y que tengan excelente fin de semana y buena tarde excelente fin de semana por cierto, ingeniero, este... dígame. Ayer me preguntó algo, pero no respondí. El problema es que mi... tenía problemas con los controladores de mi micrófono. Entonces no me escucharon, pero sí había respondido. Ok. Sí, porque es que el detalle es que como no veo quiénes estén, pues el problema es este, ¿no? Que eh, si no preguntan o no tienen dudas, pues. Yo, yo quiero creer que lo van entendiendo el problema que veo es que las actividades luego no las mandan y acuérdense que esas actividades nada más las voy sumando y eso es lo que va dando su calificación ¿no? entonces si tienen dudas o preguntas pues háganlas que para eso estamos aquí para tratar de, de solucionar ese tipo de dudas o preguntas porque yo no sé si algunos están trabajando algunos no entran otros mandan sus actividades pero nunca los he visto entonces al rato pues no, van a ver, van a empezar los problemas de acuerdo, sale Sí, era por por más que nada por que sepa que pasqueando pues, aquí, ok bueno pues nos vemos el, la próxima semana, hasta luego, hasta luego, hasta luego. Hasta luego.